Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a ver quién se conecta por ahí. Como les decía hoy temprano, este, no siempre tenemos que hablar de negocio, pero sí podemos hablar de temas que nos ayuden a nosotros a sentirnos bien. A mí me encanta siempre estar eh, colaborando y me gusta también este, escuchar puntos de vista de otras personas porque a veces eso nos ayuda a nosotros a tener una mejor opinión, eh, tanto de nosotras mismas como también de de tener una mejor opinión con respecto a cualquiera de las situaciones que estemos pues atravesando. Eh, bueno, les quería comentar que hoy día vamos a hablar acerca del empoderamiento de nosotras, eh, las mujeres. Como ustedes saben, somos un grupo, pero de muchas, de muchas personas, las cuales laboramos todos los días, desde casa o todas, hacemos algo como trabajos regulares. Y siempre estamos expuestas a situaciones, a veces de maltratos laborales, a veces estamos expuestas a situaciones que eso nos hace eh, ir madurando más con respecto a nuestra forma de actuar en, en la sociedad. Este, siempre es bueno eh, estar activo eh, leyendo, es bueno... Eh, escuchar, es bueno ver videos de motivación, pero más que nada es bueno siempre pensar cómo podemos mejorar nosotras nuestra calidad de vida. Como ustedes saben, eh, la mayoría de mujeres eh, somos capaces de realizar muchísimas actividades al mismo tiempo, como por ejemplo atender su casa, atender eh, su trabajo, atender todo tipo de responsabilidades que pues, vamos adquiriendo en la vida. Nosotras eh, sabemos también que el empoderamiento eh, de la mujer, o sea, del ser humano, mejor dicho, ¿verdad? Esto se debe a la necesidad de independencia a mejorar una situación. Entonces, si lo aplicamos eso a, a nosotras las mujeres, puedo decirles que eh, nosotras las mujeres estamos eh, eh, con la gran posibilidad y la gran eh, oportunidad de participar en cualquier sector eh, económico, verdad, que podamos crecer, como por ejemplo, establecernos como dueñas de negocio, establecernos en una muy buena posición de trabajo, establecernos en una muy buena posición a nivel de comunidad. Nosotras podemos mejorar nuestra, eh, nuestro nivel de vida, pero eso sí, siendo partícipes y aportando para que otras personas puedan irse superando, eh, viéndolas a ustedes mismas o viendo también cómo ustedes van pues creciendo y evolucionando. Entonces, es bueno pensar que podemos ser eh, protagonistas de nuestra propia vida, con nuestras propias actividades y con lo que nosotras realizamos para pues causar un cambio positivo entre las personas. Si usted eh, se dedica a un trabajo independiente, entonces aquí el rol cambia porque aquí usted puede mejorar su forma de trabajar, su forma de desempeñarse y puede cambiarlo por algo que inspire a su grupo a querer crecer, que inspire y motive a querer ser igual o mejor que usted. Y sobre todo a dar una mejor versión de nosotras mismas dependiendo a lo que nos dediquemos. Hay personas que son estilistas de cabello, cosmetólogas y este, ellas se encargan de embellecer a la mujer. Si ustedes se fijan, cuando una mujer entra a un salón de belleza, ¿qué es lo que busca? bueno... Mejorar su apariencia, tener un nuevo estilo, eh, ver su rostro más fresco, más juvenil, más presentable. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos bien nosotros mismos. Entonces eso significa que el empoderamiento de una persona, el empoderamiento de una mujer va más allá de una simple apariencia. Es bueno causar un efecto positivo que inspira a otras mujeres como por ejemplo el cambio de look pueda que esto haga mejorar el autoestima de una mujer. Y eso significa que estamos nosotras no eh, fomentando lo que es el consumismo eh, para ciertos productos de belleza, sino que estamos fomentando eh, la, la satisfacción desde el punto de vista personal para que esta persona se vea bien, luzca bien, se sienta mejor y sea una mejor proyección en cualquiera de los niveles laborales que se desarrolle. Entonces, como les digo, no siempre tenemos que hablarlo y asociar todo lo que hacemos con negocio, pero sí podemos causar un efecto positivo en las personas. También hay, hay mujeres, eh, por ejemplo, de que no tienen un trabajo. Entonces, ¿cómo podemos motivar a estas personas? Bueno, haciendo ver. Eh, cuál es su necesidad y ver cuáles son sus especialidades, ¿verdad?, para que ella pueda buscar algo en que se sienta realizada. Como por un ejemplo, si, si, si ella tiene mucha experiencia, en cuanto a la belleza, pues pueda que su, que su dirección de trabajo vaya en, en cuanto a la industria de la belleza. Si ella está eh, en un ámbito de, de construcción, de elaborar cosas con sus manos, entonces a ella va direccionada a otro tipo de carrera donde pueda sentirse útil, realizada. Y bueno, siempre eh, es válido estar aprendiendo, siempre es válido eh, estarse actualizando. ¿Por qué? Porque ahora en nuestros tiempos modernos, la mujer o el ser humano, puede que sea hombre también, eh, tiene que estar preparado para desarrollarse en cualquier eh, medio de trabajo. Hay hombres, por un ejemplo, que saben más de belleza que una mujer y hay mujeres que saben más de construir que un hombre. Entonces... El, el empoderamiento va mucho más allá, el empoderamiento va dirigido a querer mejorar nuestra situación económica. Entonces, como les digo, no permitamos en ningún momento que nuestra autoestima baje, al contrario, siempre es bueno ir buscando algo que nos motive a trabajar. En mi caso, ustedes me conocen, eh, pues yo todo el tiempo me he dedicado a lo que es el, el multinivel. Entonces, pero también tengo una pasión por crear. Entonces, a mí me encanta crear diseños para publicitarios, me encanta eh, diseñar otras cosas, eh, como por ejemplo eh, fotografía, me encanta la fotografía. Entonces, eh, siempre estoy queriendo aprender y eso es motivarse, eso es empoderarse, porque nos estamos especializando en un área que nos ayude a nosotros a estar. Eh, a nivel de otras personas. Eh, como ustedes saben hoy en día hay muchas plataformas que nos permiten eh, poder hacer lo que hace una persona con, con más estudio que nosotros y sin embargo eh, es de aprender, es de practicar lo que, lo que estamos aprendiendo todos los días para que de esa manera podamos estar al mismo nivel que esa persona que tiene un nivel académico más grande que nosotros. Entonces eh, si hacemos la comparación, muchas personas que venimos fuera de este país hallamos la gran oportunidad de que aquí en este país podemos desarrollarnos en cualquiera de las, eh, de las diferentes labores que hay, si es construcción, si es belleza, si es industria, entonces acá nosotros vamos a poder tener la opción y eh, la elección de poder realizarnos y desempeñarnos en lo que a nosotros nos guste. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es que el empoderamiento no solamente va dirigido pues únicamente a un solo sector, si es la belleza, no va dirigido tampoco eh, eh, solamente a la construcción, va mucho más allá, va mucho más allá, ¿por qué? Porque hay personas que no necesariamente están en esos dos eh, extremos de trabajo, sino que también hay personas que se dedican exclusivamente a su hogar. En caso que la mujer esté en casa y que solo el esposo trabaje, eso no significa que ella no está trabajando. Ella se levanta todos los días a atender a sus niños, a atender a su esposo. Ella se levanta y, y hace todo lo que tiene que hacer para contribuir a su hogar. Entonces, eso es trabajo, muchas personas no lo ven como tal, pero sin embargo, en un hogar se administra, en un hogar también se proyecta y en un hogar también se contribuye pues con la distribución del de ingreso que pueda en este caso pues, proveer tanto su esposo o también ellas trabajando desde su casa. Entonces, como les digo, eh, es, es bueno siempre mantenerse actualizado con todo lo que sucede a nuestro alrededor si ustedes son apasionadas a ciertas a manualidades como por ejemplo a crear adornos, a crear joyería si, si a ustedes les gusta la moda, eh, si les gusta eh, pues, es, ese tipo de trabajo, ustedes pueden hacerlo. Pero eso sí, lo primero que hay que hacer en todo caso es analizar qué es lo que se quiere hacer, para qué lo quiere hacer y cuándo lo quieren obtener. Porque el empoderamiento no es solamente eh, animarme yo, sino que el empoderamiento para mí es querer avanzar en un futuro a una mejor posición. Si por ejemplo, si, si una persona vive en un apartamento y quiere una casa, entonces tiene que eh, desarrollar una estrategia de vida para ver cómo va a poder ahorrar lo suficiente para moverse a esa casa. Si quiere hacer una remodelación en su casa, lo mismo, tiene que ser una administración de todos sus gastos y ver de dónde va a poder hacer un ahorro para poder este, realizar esa remodelación en su casa. Entonces, todo, todo en la vida es un proceso de organización, pero todo depende de nuestra voluntad de que eso suceda. Entonces, cuando nosotros hablamos del empoderamiento, es eso, es tomar la decisión de querer mejorar, de quererse sentirse bien, hay momentos en que las empresas eh, pasan por, por situaciones donde dice, este mes tenemos que tener cierto número de eh, miembros o consultoras o representantes y, y tenemos que eh, cubrir esta meta. Entonces, cuando nosotros aprendemos a trabajar en equipo, se aprende a delegar obligaciones y responsabilidades. Cuando nosotros aprendemos a, a que entre nosotras mismas nos podemos apoyar para que todo esto suceda, las empresas siempre pues, logran sus metas basados en el esfuerzo en conjunto. Entonces, lo mismo en la sociedad. Si nosotras las mujeres, o hombres y mujeres, tratamos la manera de contribuir eh, en, en que una persona pues, pueda eh, lograr ese objetivo, trabajar, uh -huh. y, y que esto pues, uh -huh. nos ayude a pues auxiliarnos de cualquier tipo de conocimiento que las personas que nos rodean nos puedan proveer. Sin embargo, es de, es de una persona inteligente el aprovechar todo lo que podamos adquirir en el camino. Así que yo les digo, a mí en todos estos años de estar trabajando, con mujeres, con hombres en la industria de belleza y en la industria de la perfumería, he aprendido que hay muchas cosas que se logran trabajando en equipo y eso es empoderamiento, el tener la, la, la, la cualidad, porque no es, no es accidente, sino que es tener la cualidad de aprender a trabajar en equipo para que un proyecto se logre dar. No hay empresa que sea exitosa si no aprende, si no hay compañerismo en la empresa. No hay organización que sea exitosa si no se trabaja en equipo. Entonces lo mismo en nuestra sociedad no pudiera haber eh, este, progreso si no nos uniéramos a lo que a, a, a, a satisfacer un bien común. No hubiera un hogar eh, exitoso o eh, si, no, si, si el, el, el esposo, o los hijos y la, y la esposa no se llevarán bien, entonces todo quiere todo requiere una relación eh, de armonía y que se pueda dar, pero sobre todo de no olvidarnos del por qué tenemos y queremos progresar. Entonces este video es cortito, solamente quería dejarles saber a ustedes que en los momentos más difíciles que pudieran estar atravesando, sea en la empresa, sea en lo personal, eh, siempre es bueno eh, rodearse de personas positivas y que contribuyan a que, nos, a que nos sintamos mejor. Cuando ustedes escuchen una persona que se queja demasiado hay que alejarse, siempre hay que, hay que rodearse de personas que quieran seguir adelante y que no les importe la adversidad sino que al contrario busquemos eh, avanzar y, y evolucionar en lo que hacemos. De nada sirve quejarnos porque el que se queja tanto, eh, al final del día se queda estancado. Aquí se trata de eh, despertar eh, despertar y, y poderse, eh, pues, como les digo, eh, juntar con cosas que contribuyen a su crecimiento. Entonces, lo he aprendido, eh, igual que ustedes, tal vez... Eh, me he frustrado, he llorado, he, pues he, he avanzado entonces este pero pero he aprendido y saben qué es lo que he aprendido, he aprendido a valorar todo lo que me rodea y que todo sea para contribución de mi empoderamiento. Entonces yo no sería yo si no hubiera pasado por todas las experiencias que lo he hecho y sin embargo, esto me ayuda a mí para poder motivar a otras personas a que no se detengan de hacer lo que hacen. Entonces, si hay, si están en un negocio y ven que este negocio no les funciona, no se frustren Revisen qué es lo que no está funcionando. Eh, traten la manera de aportar ideas a que esto mejore su, eh, su negocio. Si en caso estamos hablando de un negocio o si ustedes están atravesando por algo personal, siempre es bueno revisar en qué se está fallando para poderlo mejorar entonces como les digo eh, no es necesario ser un experto en la materia sino que aquí solamente se trata de saber eh, para qué yo quiero mejorar y cuándo yo necesito mejorar si estamos hablando de un trabajo eh, en los trabajos regulares ustedes saben que hay un horario que se cubre, ustedes saben que hay un jefe al que hay que reportar las horas o la labor que se realiza, pero la satisfacción suya cuál es? Mm -hmm. Es cuando usted recibe su cheque, trabajó 40 horas, recibe su pago de 40 horas. Si usted tiene un negocio este que usted realice, usted sabe de que usted tiene que hacer una planeación, sabe que tiene que hacer una proyección y sabe para qué usted va a emplear y va a invertir las ganancias que va a obtener. Entonces, cuando nosotros eh, aprendemos eh, todo esto y lo aplicamos a cualquier actividad que hagamos, eso es empoderamiento, significa de que no es solamente leer un libro, no es una frase bonita, no va destinado solo a las mujeres, no va destinado eh, solamente a los hombres, sino que el empoderamiento va mucho más allá, eh, va relacionado a todo lo que nos rodea, eh, puede ser empresa, puede ser personal, eh, incluso familiar. Entonces el empoderamiento viene, eh, pueden llamarlo ustedes apoyo familiar cuando si el esposo eh, pues apoya sus sueños de convertirse en, en cierto uh, profesional o si usted quiere desarrollar su negocio, cuando tiene usted el apoyo de su casa, eso es empoderamiento. ¿Por qué? Porque están buscando mejorar una situación en el momento o para poder mejorar y avanzar en el futuro. Entonces aquí se trata de que todos queramos mejorar la calidad, ¿verdad? Eh, tanto de vida o la calidad económica, porque nosotros podemos tener un super negocio o podemos tener una super empresa, pero si, si nosotros no aprendemos ni valoramos el compañerismo ni las aportaciones de, de todos los miembros de mi organización, pues no es empoderamiento, sino que ya eso es otra cosa. Entonces aquí empoderamiento es aprender a trabajar en armonía y que todo lo que hagamos nos motive a mejorar. Si yo ya llegué a cierto nivel, tengo que buscar avanzar al siguiente nivel. ¿Cómo lo voy a hacer? Aprendiendo a trabajar en equipo. Entonces, se aprende a delegar, se aprende pues a compartir, muy pocas compartimos si ustedes se fijan, entonces si usted comparte crece, si no comparte se queda, entonces la vida está hecha de eso, este, es saber compartir y este video como les digo no lo quería hacer tan largo, este solamente pues como les digo no quería hablar de negocios pero igual es, es eh, imposible no relacionarlo porque es a lo que nos dedicamos, sin embargo este, siempre es bueno refrescar con otros temas, ¿verdad? Eh, hay momentos en que uno no, no tiene quien le dé un consejo o una, o una sugerencia de cómo hacer las cosas, entonces siempre es bueno auxiliarse de las personas que puedan aportar, no que le quiten, sino que aporten a su vida y sobre todo hay que, hay que aprender a, a sacarle provecho, ¿ok? Entonces si piden un consejo anoten la respuesta y nunca se olviden, no la pongan por ahí, guárdenla y este, siempre refresquen cada vez que puedan esa respuesta que le dieron. ¿Por qué? Porque se trata de que fue una aportación a que usted mejore pues lo que está haciendo. Sin embargo, nunca hay que dudar de todo lo que hacemos. Yo eh, he aprendido y las invito a ustedes también a no dudar de cualquier paso que den. Porque cuando uno duda de cualquier eh, decisión, si uno duda de uno mismo, imagínense las demás personas. Entonces... Tenemos que aprender a tener seguridad en lo que hacemos y sostener todo lo que decimos y todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el que podamos nosotros demostrar que sí se pudo. Y si ustedes son como yo, que no les gustan los no, pues las invito pues a, a no aceptarlos nunca porque a mí los no no me gustan. A mí me gusta que solo sean sí. Este, y si en caso me van a decir que no, me tienen que explicar por qué. No sé a ustedes, pero a mí... A mí si me dicen que no, si mi esposo me dice que no, yo le, le pregunto inmediatamente por qué. Entonces si a mí la empresa me dice que no, yo pregunto por qué. Siempre es bueno este no buscar el conflicto, pero siempre es bueno averiguar del por qué antes que nos frenen. Nadie puede frenar a una persona que esté empoderada, este y eso pues eh, se lo digo por experiencia, siempre es bueno ir buscando eh, ser mejor todos los días, ¿verdad? Entonces, eh, en los proyectos, si usted, mire, si usted va a poner una tienda, pues usted averígüese todo lo que necesita, saque sus... sus eh, sus permisos y póngalas, si usted va a hacer comida para vender, pues saque sus permisos y póngalos, si usted va a vender ropa también, pero eso sí, siempre es bueno aceptar las sugerencias a mejorar, no las críticas, sino que las sugerencias a mejorar cualquier decisión que se tome, y eso es lo más importante, pero nunca dudar de lo que hacemos, o sea, siempre tener seguridad y dar un paso, firme a toda decisión que tomemos. Si usted decide en este momento y dice, bueno, yo me voy a animar y voy a, a, a, a tratar de subir a mi siguiente nivel de cualquier negocio que esté, entonces haga su proyecto, haga su, su, su, su, su, sus metas. Pero eso sí, Ponga todo de su parte para llegarlas a realizar, porque si pasa el lapso de tiempo que usted misma puso, entonces ahí no hay más responsable que usted por no haberlo logrado. Si en la vida nosotros decimos, quiero remodelar mi casa, pero lo quiero hacer en seis meses, entonces voy a necesitar... Uh, digamos unos 6 mil dólares, entonces significa que si yo ya tengo cuánto voy a necesitar y cuándo la quiero hacer, entonces aquí lo único que hay que hacer es que ponga de su parte para que esto se logre, a realizar, cómo lo va a hacer, si hace un negocio, hacer su estrategia para ventas y ganancias, si es un trabajo regular, entonces destinar parte de lo que está ganando para la casa y el otro es para su ahorro, una vez que lo tenga, realiza su proyecto, es así como se cumplen las metas y es así como usted va a lograr en esta vida sentirse empoderada y usted va a poder motivar a otras personas a que hagan lo mismo, así que les digo eh, bueno es bueno mantenerse positivo uno, es bueno mantenerse aprendiendo, pero mucho mejor todavía es eh, nunca darse por vencido y mantenerse fuerte en cualquier decisión que uno tome. Si hace un comercial, hágase comercial, pero créaselo. Porque si usted no se lo cree, mucho menos la persona que la va a ver. Si usted está proyectando algo que usted no siente, muy, muy pocas personas se van a sentir pues, atraídas con lo que se dice. Entonces, a todas mis queridísimas amigas que están conectadas, gracias por haberme acompañado. Este, siempre para mí es un gusto saludarlas, Lely, Cecilia, eh, eh, Betsy este, y mi amigo uh, Canwar Muchas gracias por estar acá. Este Espero de que esta plática, como les digo, no quería hacerla con respecto a negocio, pero la he hecho porque en realidad siempre es bueno sentir que hay alguien que, lo, que nos está animando y que nos está apoyando. Y sobre todo alguien que siempre está viendo lo que hacemos. Recuerden que cuando hagan sus videos, eh, si una persona se conecta siempre hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque más personas lo van a ver más, más adelante. Y bueno, no se trata de cuántos likes usted vaya a recibir, sino que, que usted se sienta bien en proyectar cualquiera de los proyectos que usted quiere informarles a todas sus amistades. Así que yo les mando un besito a todas y gracias por haberse, eh, se, haberse conectado y nos estamos viendo pues muy pronto en otro video. Bye.